¿Hola? Hola Ludito Che, el Juanchi está hablando solo acá Si, me da miedo, boludo, el disco prendió el pelotudo Se escucha por ahí la mamá, me parece Se escucha así, mira, se escucha así No... No, pero no es por la mamá, es por el tío, boludo Qué buen chiste, eh, boludo, es un malazo los chistes. ¿Por qué una mujer no puede ser guapa o inteligente? Porque sería un hombre... era que te entre, vos quería ver ahí hoy murieron, ¿qué murieron hoy en el? Tocale ese carajo! la boca. Eso no tenía que aparecer, yo no quería entrar en TikTok, boludo la puta va. Ah, mira, acá está Timo. Hola, pendeja, te puedo coger, que carajo. No, pará Timo. Soy de puto Dina. No, yo no soy de puto. Yo soy re puto tap to start text Axin ¿Qué es eso? ¿Qué cosa pa? ¿Qué, qué, ¿Qué mira estás A ver este TikTok. esa nalgas, ataque la leche, se me salga. esa la leche, se me salga, salga, No. ¿Para no. qué? No, no. <risa> ¿Qué es eso? Bro? No, no. No, uh, Mira, estas dos me la mato de una. Ah. No, joder, ese fue la mierda. Yo lo quería agarrar, boludo, la puta madre un año mayor nada. ¿no? De alguna manera se pueden cruzar ustedes Yo estoy seguro. No. Mate a mi. Mate a mi jabalí, boludo. <risa> Maté al otro, boludo. Viene ahí. Y eso que no lo quería matar. Eh, a ver, todavía sigue sí esa configuración de, de Pokénau, boludo. Tienen que sacar eso, boludo. El que no sabe... No. ¿Quién es Pokinao? Pokinao es el que no... Acá, el que no sabe decir la verdad. <risa> hay una estrella ahí, mira. Sí, pasa ahí una estrella. El que hizo la estrella se murió de una. <risa> Me arrancó. <risa> no. <risa> En el último, mira, murió uno en el camino. <risa> Pobrecito.